Too Short to Write es un capítulo centrado en Peridot y como era de esperarse, me gustó mucho. Encontré disfrutable que se enfocaran en las falencias de Peridot sin descuidar lo gracioso que es su continua adaptación al planeta Tierra, así como su diario vivir llamando Claude a todo ser viviente en su camino. Y me pareció interesante que dieran más detalles sobre cómo funcionan las gemas del planeta Hogar siendo las Peridots más actuales gemas baratas y carentes de poderes y por esa razón dotadas de herramientas altamente tecnológicas. También me gustó ver el control que tiene Steven con su habilidad para cambiar de forma y su graciosa reacción cuando su dedo gato le maulló. Para terminar, los poderes de Peridot no fueron una sorpresa debido a la preparación del tema en el capítulo. Sin embargo, es algo que resalto porque seguramente será influyente en próximos capítulos más serios de la serie donde, con suerte, escucharemos cantar a Peridot otra vez